Let me be your fantasy. Hoy la luz del sol se fue calmando y ya me siento cansado de vagar Yo sé que ella ya no está esperando ya no vale la pena regresar Dicen que la distancia es el olvido y al final debo darle la razón porque si de tu amor fui cautivo hoy ya puedo vivir sin tu amor el tiempo va calmando las pasiones se apagan como se apaga un velón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 Nadie podrá quitarnos esos cosos, Pero se terminaron Y nada más Ahora toca quedarse muy tranquilo Ahora toca pensar En otras cosas Ahora toca continuar el camino, cada uno por su lado, y a otra cosa. Dicen que la distancia es el olvido, y al final debo darles la razón. Porque si de tu amor fui cautivo Hoy ya puedo vivir sin tu amor Hoy la luz del sol se fue calmando Y ya me siento cansado de pagar yo sé que ella ya no está esperando, ya no vale la pena regresar, ya no vale la pena regresar.